La la vida, venga como venga Disfruto la vida, pa' grande hoy que La paso rumbeando, de noche y de día Hoy estoy triunfando, ¿qué le voy a hacer? La paso viajando, donde se me antoje Viajo donde quiera, ni si tengo con qué Tan solo disfruto, ya no hay quien me joda Nadie me reprocha Me dediqué a pasarla bueno pero bueno bueno. Si me critican se las canto que me importa Me criticaban mi pobreza Ahora me critican por tomar whisky en las rocas Me dediqué a pasarla bueno pero bueno bueno. Si me critican se las canto que me importa Me criticaban mi pobreza Tomar whisky en las rocas Y esto es para todo el mundo ¡Claro que sí! ¡Maito Guzmán! Hoy voy por el mundo Tomando y rumbeando Porque ya el despecho A un lado lo eché Sigo disfrutando, mientras tenga vida Porque es una sola, y se va tan bien La paso viajando, donde se me antoje Viajo donde quiera, y tengo con qué. Tan solo disfruto, ya no hay quien me joda Nadie me reprocha Y tengo con qué Me dediqué a pasar la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 Critican por tomar whisky en las rocas.